Arrachal de Oña Andreok, Caixo a Ongi, etorri etorkizuna eraikiz foroaren bigarren saiora. estamos la bienvenida a la segunda sesión del foro etorkizuna eraikiz. Gipuzkoako foru aldundiak eta Euskal Herriko Unibertsitateak elkarlanean sustatutako, bultzatutako ekimena da etorkizuna eraikiz foroa. Zein helbururekin. ba, gipuzkoak dituen etorkizuneko erronkak gizartearekin partekatu nahi ditu eta horien inguruan hausnarketa bat bultzatu. A un un oski, va guisartean, va es verdintas unas e perchonen artean, va divides adituac, eta gaur, aster tu un gaian, aditu estir en perchonen artean, eta gasten eta perchona elduen artean. Bueno, me imagino que la mayoría de las personas que estáis aquí, si os digo que estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, estaréis de acuerdo conmigo, ¿verdad? Bueno, justamente la incertidumbre, cómo afrontar estos tiempos, fue el tema que abordamos en, el primer, en la primera sesión del foro de Torquistuna Era X. La verdad es que sí, estamos viviendo tiempos muy complejos donde bueno, tenemos la sensación de que están en riesgo, que estamos perdiendo ¿no? ciertos valores o pilares ¿no? que han sustentado nuestra sociedad. Eh, a menudo nos preguntamos dónde queda el diálogo más aún ¿Dónde queda el diálogo intergeneracional que es tan importante, que es fundamental para el futuro de nuestra sociedad? Ya que son las personas que a día de hoy sois jóvenes, que estáis algunas aquí, las que vais a tener que, que afrontar o, o atender ¿no? situaciones o problemas que se están generando a día de hoy. Lo cierto es que bueno, las personas, todas, eh, independientemente de la edad que tengamos, sí que compartimos, afrontamos eh, retos comunes. Es importante implicar porque cuanto más nos impliquemos, eh, pues en principio mejores soluciones obtendremos. Pero ya sabemos que esto de la implicación en asuntos comunes, pues mojarse, eh, encontrar gente para eso, pues cuesta mucho a día de hoy. Pero bueno, aquí estamos eh, con la disposición de escuchar y ponernos a conversar sobre este asunto. Gipuzkoako foru aldundiak etorkizuna eraikiz izeneko etorkizuneko estrategia abian jarri zuen, lankidetzan gure gizartearentzat zait, erronka diren e, gaiak, ba, tratatu alizateko, hori aurre egina alizateko, eta besteak beste, ba, gobernantza eredu irekia eta parte hartzailea ba, bultzatu alizateko. Eta ekitaldi hau, edo etorkizuna eraikiz foro hau ba, estrategia horren barruan kokatu dezakeguen. Parte hartzea eta bereziki gasten. parte hartze hori banula sustatu, hori bilatzen ari gara gaur eta horretarako gaur hemen estenatokionetan goimaiako adituak izango ditugu. Baina horiek estenatokirak onbidatu horretik, lehenengo eta bain Agustin Erkiziak ongietorria en man nahi dizue, eh? Agustin Erkiziak ongietorri zara Euskal Herriko Universitateko Gipuzkoako Kampuseko Errektore ordea eta etorkizuna eraikiz foroaren presidentea. Zurea adicta un girore. Escariegas jóvenes, diputado nausiuná, el día quinta yeta eta unoc, pretara tu sarret en eta un girore, y busca que Antolatutako etorkizuna iraikis foroko bigarren ekitaldi honetara. Aurreko saioan ekimen berri eta Berritza honen dinamika bertatik bertara ikusi, esagutu eta dastatzeko aukera izan zenuten. eta oraingo saioa ere hildo beretik doa. El tema elegido para la jornada de hoy es el diálogo intergeneracional. Tema que sin duda suscita interés en y entre la ciudadanía por cuanto que hay muchas, tal vez demasiadas, preguntas sobre las que nuevamente no tenemos excesivas respuestas. No obstante, creemos que fomentar la plática sosegada sobre cuestiones complejas puede ser un método adecuado para intentar encontrar espacios de consenso que contribuyan a mitigar la angustia que puede generar la incertidumbre. Gaur egun belaunaldi gazteenen eta zaharrenen artean, inoiz izan diren desberdintasun eta arrakala handienak daude dio zuen ganate dugun esku horri edota liburuxkak. Paragrafo hau oinarritzt hartuz, gaurko saioak ondorengo piezak izango ditu. Lenda bizi belaunaldi ezbarrintako personek osatutako bideo bat ikusteko aukera izango dugu. Isabel Degoak, will then intervene who, from her, her, uh, excuse me, from her privileged position as a manager in the B Department of Economic and Social Affairs of the United Nations, will he speak to us about the keys to age discrimination and intergenerational dialogue, proposing some good practices. Isabelek garatutako ponentziaren gainean, galderak egiteko denbora eskainiko da, eta Video Aren, tan parte Artuduten Bikiden, Eusnarketak en Parada y Sangodugu. Posteriormente tendremos ocasión de conocer una experiencia intergeneracional real que se está desarrollando en un municipio de Guipúzcoa de la mano de dos protagonistas de excepción. Askenik, Guinebratik, telemático que conecta Tucodira codira, gobernos Campoco. Gobernus Campo Coerac, un debate coviquide, aurre en artean, garazzen en proyecto interesgarri baten berri emateco. No quisiera terminar esta presentación sin agradecer una vez más a las personas que han hecho posible esta iniciativa. Al propio diputado general, al alumnado de las tres universidades que de forma desinteresada han participado en las diferentes sesiones de grabación, al equipo de trabajo integrado por Ander Arcelus, yo Muñoz, Fernando Tapia, Amaya Zubizarreta, Pello Gutiérrez y Miquel Mancisidor. Y, cómo no, a, la, a las personas que hoy nos acompañan durante las diferentes intervenciones. Asterado Ansayo Aueré, suengustu coisate a esperado, Para que ricas cobayas sobre un guito rígit zengati, que Agustín va a guasemba, con videoa y custera. A un recor bezala, que puntua. Video bat izango da 12 bi minutuko bideoa, era Lasaien eta Librean hainbat belaunaldi ezberrinetako e, el elkartu genituen eta hementxe entzun eta ikusiko dituzue. Deustuko unibertsitateko ikasleak, Euskal Universitateco unibertsitateko ikasleak eta Mondragon unibertsitateko ikasleak belaunaldien arteko elkarrizketaren inguruan hausnartzen. <tusurra> Yo tengo dos hijas y veo que su evolución eh, no ha sido como la que yo tuve. Conseguir un puesto de trabajo fijo, tener un salario decente abrirse camino a la vida, o sea, les está costando muchísimo más de lo que creo que nos costó a nosotros. Y luego la vivienda, el tema de la vivienda es, es sangrante, porque son dos cosas que tenemos, todo el mundo tiene derecho según las normas y las leyes que hay, pero luego, luego eso no se lleva a la práctica. Ahora tengo 21, pero yo no me veo, vamos, en los, primeros, en los próximos 10 años todavía eh, ni comprando una casa ni mucho menos, o sea... Yo para qué tengo dos carreras... Tres másteres, cuatro idiomas para terminar haciendo X trabajo que está poco remunerado o mal remunerado. Entonces, eso te quita las ganas de estudiar. O sea, es triste. Ves gente de 29-30 años que todavía están viviendo en casa. Nick, ¿qué pasa? No que en Arasota, visita, la Esta abuela, esta abuela, un estado en Barreto, Serma y faltada la horria aurrexeko. Comunica de tan guchias alzen zerate. Gazteen problema gutxiez altzen da. Orbai veneta benetako arrakala. Ni usted gizarteak, gazteak ez ditula ondo tratatzen. Zuen aldeko oso, oso gutxi egten dogula. Hiuro urte Tigoraco, hirurogira boz urtetikgorako je enzako egiten dituko eskari batzuk. Eta zuen aldeko eska que da egiten. Pero yo eh, el otro día estuve en una manifestación... En favor de los o que mejorara la situación con los akidecha, además, y no había jóvenes, había poquísimos jóvenes. Yo no veo, a mí no me dan motivos para seguir ni votando ni luchando por una causa que creo que es justa. Me siento estafado, me siento engañado. Yo creo que nos nos preocupa todo un poco menos, como vivimos en general bien y no nos falta lo básico que a lo mejor antes había más, más necesidad o más represión en algunos temas, pues yo creo que ahora pues eso hace que la gente se relaje un poco. Antes la movilización era muchísimo más física, pero yo creo que hoy en día, todo, como ocurren tantas cosas y nos enteramos de todo, si hay algo por lo que manifestarse suele durar muy poco. Está claro, tú has nacido con el smartphone debajo del brazo es. y, y yo con el pan, ¿no? Claro, ¿Cómo era sí. con la barra o cómo era sí. aquello, ¿no? Sí. Entonces, ese es el problema que tenemos y eso sí que, de cara a nosotros, es, para, bajo mi punto de vista, uno de los mayores handicaps. Y eso también ha hecho que los diferentes puestos de trabajo tengan que cambiar, se tengan que rediseñar sí. y, y eso hace que igual la gente se haya quedado en un nivel más atrás. Sí que es verdad que lo que más me impresiona es la rapidez con la que las cosas cambian uh -huh. en estos momentos y cómo te puedes ver desbancado rápidamente. Parece que el, eh, cinco años por detrás tienen unas, eh, unos, unas habilidades que a ti te faltan. Uh -huh. Esa sensación eh, genera un poco de angustia. Dentro de poco parece, dicen que los coches, quiero decir, que van a ir solos, que no va a haber ni conductor. Quiero decir... ¿En qué va a trabajar todo el mundo? ¿Qué vais a hacer o qué va a hacer la juventud con tanto, voy a decir el término, no quiero ser peyorativa, el término viejo mayor? Quiero decir, pff, no sé, ¿de dónde van a salir las pensiones? ¿Cómo, ¿Cómo vais con vuestro futuro laboral? ¿Cómo la caja de pensiones? Cómo, cómo, ¿Cómo se va a poder pagar? ¿Cómo vais a llegar vosotros con las condiciones tan precarias que tenéis? a poder eh, cotizar lo suficiente como para poder tener un futuro más o menos decente. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Eso es lo que no entiendo. Pero, sin embargo, hay cosas que, que se nos han ido de las manos y, y de repente nos encontramos con que, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué ¿Cómo lo veis? ¿Cómo, cómo lo afronto, O sea, me, la verdad es que... Mmm... Mal. <risa> Yo aprecio mucho que me hables de tú a tú. Pero, por ejemplo, si yo te hablo a ti de manera condescendiente porque pienso, ah, es una persona mayor, o tú haces lo mismo conmigo porque piensas que soy joven y que no voy a, que, que no tengo la misma experiencia que tú, que no la tengo. Por supuesto. Pero, pero no hace, Uy. <risa> no hace falta que, que eso se haga evidente, ¿no? En el discurso. Hasta que se raya, teracoden Villera, vuelta que de nada que ni hay No es atera, eh, no eh, komentatu una servilleta, si se va a a va a hacer va a hacer va a hacer una va que es que eta va va ta bakoitzak sino va coitzac desviarirse que va bueno va solucionio acto eta gastia cal de batetik eta eldua beste batetik ya somo eta esta abuela va danak el car que ta buruz. Yo observo que estamos, eh, ambas generaciones, eh, estamos en el mismo escenario, jugando en el mismo escenario. Y así como nosotros parece que estamos esperando a ver qué van a hacer ellos con nosotros, pero yo creo que sí hay una parte importante que todavía nosotros sí podemos hacer. Hoy en día, yo tengo 65 años y yo creo que con 65 años, en este momento, eh, me encuentro con facultades suficientes para ayudar, por ejemplo, a gente mucho más joven que vosotros. Sí, por esa parte también nos sentimos nosotros apartados en el sentido de nos están pidiendo tener experiencia cuando no nos están dejando tenerla. Sí, nosotros en ese sentido reconozco que hasta habremos sido incluso egoístas. A nosotros cuando cada vez que nos planteaban cuando venían gente joven en el trabajo, gente joven con ideas nuevas, deja como está, sí, que sí, esto funciona. Todo eso. Eh, hemos sido muy, muy conservadores, eso ha sido claro. La longevidad es... Eh, ahora llegamos bien, estamos, somos capaces, ¿por qué no se nos aprovecha? Yo creo que es algo que ya que nos están oyendo supuestamente las instituciones o nos estamos dirigiendo a ellas, pues me gustaría decirlo. O sea, porque, bueno, ¿cómo? ¿Canalizarlo cómo? Ya no sé, pero... Entonces, los jóvenes tienen que estar representados por los partidos políticos sin pertenecer al partido. Eso es lo que quería comentar, ¿no?, que integrarse en este mundo, intentar cambiar, no voy a decir el sistema, que parece muy idílico todo eso, ¿no? pero cambiar las formas de hacer las cosas que tiene la política, la administración, eso, es que, llevamos es que, el, el discurso que nosotros con 50 años escuchábamos, seguimos escuchando los mismos discursos, discursos en la gente que nos, que nos dirige. Eh, ¿No usted, con un problema, va a tener, orzartzen naiz, naiz da, azkenal, dinsa etaniz, en de enteatzen da, exacto no es que proceso la urtía a taola la que este tema va a un partido a Vesela. Esta aquí no la he explicado. Alberto va activismo político hoy, partido guerrilla exortenazteco. Va tal Va a un partido a ser un partido guerrilla. y a y un partido que Va Va a ser un momento que hacen tope porque las grandes decisiones, esas que hay que cambiar para que vosotros, pienso yo, ¿eh? podáis, eh, digamos, despegar, ahí es donde, donde, donde se para, donde no se os permite, que es posible que seamos nosotros los que estemos frenando. ¿eh? Mucho también en las redes sociales, que eso también tampoco lo veis, y es mucho más fácil hablar, hablar en las redes sociales. Pero hablar en las redes sociales, al final, ¿a qué te conduce en la práctica? O sea, todo ese tiempo que dedicáis a todo este, esta, este vamos a llamar progreso, que sí es progreso, yo no lo dudo, pero luego eso, a la calle, a la gente de pie, por pues, ejemplo, a mí, no sé a mis compañeros, pero eso eh, no llega. O sea, sí, se escribe en el anonimato, yo digo tal, yo hago cual, pero ¿y cómo subo? ¿Cómo paso? ¿Cómo llego más arriba? ¿Cómo llego a que me oigan? No sé cómo decir. Eso es un poco lo que yo veo que no, que se queda ahí. Ese es el tema que Dazkaula la gente. la gente estímulo erosivad, ba, TikTok, vesela, esta eh? aquí te do, sales socialac, te do serieac, va a Netflix, hay despiste despisteos yek, va a haber aquí te diga y tú, pichkabat, veneta co, preocupación tati kan, aléndu pichkabate está, etanolastu ex tuengarayan, va a despiste, pichkabat, bat realidad ya, mucho en la oruán se nuten, etarun oregiualina raciud su ex pichkabat guillago móvilización ya está, hoy está, va a haber movilización que irá gadzendia Twitteren, shango lo Bideo hausnarketa ausnarketa interesgarriak uzten dizkigu, eta horietara behin eta berriz itzuliko gara. E, gaurko saioan e, orain e, adituekin hasiko gara eta uren hitzetan eta baita, bueno, ba naziarteko adituaren ostean izango dugun eh solasaldian ere, bueno, ¡Ainzucenere! ¡Zuene parte arcea ¡Espero dugo! Esperamos vuestras preguntas a través de la app Gipuzkoa Events, que la podéis descargar en vuestro móvil a través del App Store. O sea que, bueno, reflexiones muy interesantes a las que vamos a volver una y otra vez y, por supuesto, esperamos ir enriqueciendo este diálogo con el fin de ir reduciendo esa brecha intergeneracional. Eh, vamos a invitar ahora a una de las personas que más se ha implicado en la organización de este evento, que es eh, Miquel Mancisidor, con Rí. Miquel Caixón. Bueno, tú nos vas a dar las claves de este encuentro, por cierto, que igual... No hay mal que por bien no venga, porque al volver a poner el vídeo del anterior encuentro, ¿no? porque al final son temas ¿no? que están relacionados, o sea que ni tan mal. Hemos refrescado un poco ¿no? el tema de la incertidumbre que está sí, al, al vinculado. Te das cuenta que lo que estamos haciendo tiene una cadena lógica, claro, ¿no? sí, la incertidumbre, sí. el diálogo. Y, eh, yo... y sí, sí. Bueno, sí, también te quería preguntar por qué, es lo que, qué es lo que podemos esperar de, del encuentro de hoy. Así que te cedo la palabra. Muy bien, que recasco, Vanessa, diputado Nagusi Yauna, Adiskideog, Lagunog... Eh a Rachel de, eh, de Noy. Eh, bueno, pues sí, pues eh, tenemos un eh, encuentro, como muy bien ha dicho de Vanessa, que de, después del de incertidumbre, sobre diálogo intergeneracional. Tendríamos que empezar por eh, lo primero, que es el diálogo eh, intergeneracional. Este tipo de debates es importante ponernos de acuerdo sobre lo que estamos eh, hablando. Probablemente eh, tenga algunas claves eh, coincidentes o que nos, se nos crucen con cuestiones de solidaridad intergeneracional, en el vídeo han, han salido, con responsabilidades propias, distintivas, con, la, con oportunidades, con eh, participación. En todo caso, una vez que nos pongamos de acuerdo eh, sobre lo que estamos hablando, tendríamos que ir la, al segundo paso, que sería… Y esto del diálogo intergeneracional es, es útil, nos interesa, es necesario. En ese caso, ¿necesario para qué? ¿Para qué lo necesitamos? ¿Qué es lo que vamos a, a ganar si profundizamos en este, en este diálogo intergeneracional? Si estas preguntas que nos estamos haciendo, que, que no son para nada ociosas, que no son para nada, que yo creo que, que son necesarias, si las respuestas a estas preguntas fueran suficientemente afirmativas, es decir, que sí es algo que nos interesa, la siguiente pregunta que nos tendríamos que hacer es, bueno, ¿y cómo se hace esto? El, de ¿Cómo se practica? ¿Cómo se mejora? Porque practicar probablemente es algo que hacemos en el, en el día a día, pero si queremos eh, relacionar una sociedad mejor, una gobernanza mejor, con un mayor diálogo intergeneracional, tendremos que decir, bueno, y, y, y esto cómo se hace en, en, en la práctica, en las instituciones, en la política, en la gobernanza, en la, socia, en la sociedad, en las, en las asociaciones. En, eh, eh, por eso eh, hemos organizado un, pues, una, una jornada, una, una, una tarde, con unos invitados que nos pueden ir acercando. Eh, pues respuesta no, ¿verdad?, porque respuesta definitiva probablemente a estas eh, preguntas pues, pues nadie tenga, pero sí acercamientos que nos resulten eh, útiles, de lo más general a lo más eh, concreto, de lo más eh, inmediato. Eh, desde la visión eh, general que nos va a dar eh, Isabel eh, Lecarré, creo que lo he pronunciado eh, eh, adecuadamente, ella es directora de, en eh, UNDESA, que es la división de Naciones Unidas eh, encargada de los eh, asuntos eh, sociales y ella se encarga de la eh, dirección de la unidad de, de, de juventud, que lleva también estos temas de diálogo intergeneracional en Naciones Unidas. Ella nos puede ayudar a identificar… ¿Cómo se ve este asunto? Desde lo más global. Y lo más global que cabe es, por supuesto, pues, eh, Naciones Unidas. ¿Cuáles son las, las, las claves eh, principales? cómo se afronta este asunto, cómo además eh, se afronta desde las diversas, con la mirada intercultural, que necesariamente tiene Naciones Unidas, internacional, distintas eh, eh, experiencias, nos puede dar el panorama más global en el cual queremos eh, hacernos las, las preguntas. Y el siguiente paso es, desde esa visión eh, pues más eh, global, ir a las eh, experiencias locales, y las experiencias eh, prácticas, como esos grandes principios los intentamos eh, practicar con sus virtudes y sus con nuestros errores, pero también con nuestros logros allí donde los de los haya en lo eh, concreto. Y por eso tenemos pues eh, dos preciosos casos, casos prácticos y, y, y concretos que queremos eh, también eh, conocer. Primero, el eh, diálogo intergeneracional en, en Legazi, para lo cual pues, contamos con, el, con, con, con la fantástica oportunidad de tener aquí a su alcaldesa, Koldovic Olavide, y también a María Albre Ruiz, que está en la organización de este, de, este, de este diálogo, para que nos cuenten su experiencia, hasta dónde han llegado, las cosas que han aprendido por el camino, que es lo que nos, que nos interesa. Y luego también otra eh, experiencia de de, de práctica que la vamos a conocer eh, online porque bueno, pues, no, no, no ha podido eh, ser posible tenerlas aquí de una organización internacional con sede en eh, Ginebra Child Rights Connect que son ellas eh, expertas en organizar espacios, organizar eh, eventos en el cual, sobre todo la infancia, pero también la, la juventud, eh, eh, participa en identificar retos sociales y en mejorar eh, políticas públicas. Por parte de esta organización estarán Leire Ibáñez y Agnes eh, Gracia, a las que hace yo poquito he conocido en Ginebra en un evento, así que puedo eh, aseguraros de, de primera mano que saben bien hacer esto de la participación de, de infancia y, y, y juventud en eh, políticas públicas. Así que nos queda un eh, escenario muy, muy, muy completo, de lo más general a lo más concreto, y supongo que lo mejor que nos podría pasar es que hubiéramos eh, al final de esta, de esta tarde enriquecido nuestra visión sobre el diálogo eh, intergeneracional, pero al mismo tiempo eh, he aprendido de pistas prácticas eh, que nos eh, sean útiles para cómo eh, desarrollarlo cada uno de nosotros en nuestro área de responsabilidad. Es que Bueno, so now it's time to give the floor to Isabel Welcome to the stage. Very much for being with us. I yeah. give you the floor. Thank you. Good evening, everybody. I will have to address you in English because uh, my short stay in San Sebastian hasn't allowed me to <laughs> learn the local language yet. So apologies also for the weird accent. French is my mother tongue, so that's why I sound a little bit um, funny in English. So thank you so much for inviting me uh, to this Building the Future event. It's an honor for me to be here amongst you. I very much look forward to learning uh, from you and I hope that my uh, presentation can help you, um, your work and your thinking on the topic of intergenerational dialogue. I'm must start by saying that intergenerational dialogue um, is something that I'm really passionate about. I'm delighted to see that this topic is gaining some traction at the local, national and to some extent, Uh, at the global uh, level as well. Um, so for the last 24 years, I've been working on youth development and in international uh, intergenerational dialogue, two topics that go hand in hand. I'm a social anthropologist, and I joined the United Nations system in 2008, and I worked on youth um, development in a number of UN entities. Since 2018, I've been with the Department of Economic and Social Affairs um, in the division that works with social groups who might be in vulnerable situations, including young people. Um, we are working more and more on intergenerational dialogue. Just over the last three months, we already had um, two events, one with member states and one with uh, civil society. And more is coming uh, when it comes to intergenerational dialogue at the UN because the UN Secretary General is calling for this to become a priority, and I will talk a little bit more about that um, later. In the division where I work, uh, most of our time is spent on two fronts. First, we are advising member states on how to develop um, sound policies on youth, for youth and with youth. And to do that, we do a lot of research and analysis to support the development of evidence-based policies. And that informed a little bit my presentation. And second, we support meaningful youth engagement, especially in decision-making processes at the local, national and global levels. And in the division where I work, we have um, programs that support uh, meaningful youth engagement in uh, decision-making processes at the UN level. Uh, so, I'm here today to share with you what I've learned about the topic of intergenerational dialogue since the beginning of my career, and I hope this will be um, useful to you. That's just like... Okay, perfect. So, my presentation uh, today has three portions. So, first, I would like to talk a little bit about ageism, because ageism is a key obstacle to inter intergenerational dialogue and intergenerational dialogue is needed to combat ageism, so it's a little bit like the chicken and the egg um, issue. Second, I will discuss how intergenerational dialogue is a potent tool to address a wide array of challenges we face today, especially when it comes to building a sustainable future. I will also introduce the concepts of intergenerational solidarity and intergenerational equity. And lastly, I will share a few thoughts on good practices for intergenerational dialogue, with a focus on the political and the policy spheres, as well as share a couple of examples that have been done by others. So let's start with talking a little bit about um, ageism. So age is one of the first characteristics, along with gender and ethnicity, we notice uh, about other people when we interact with them. It is one of the main aspects through which we categorize people. And when we character, character, categorize uh, people according to age or generations, we might end up having stereotypes, prejudice, or discriminatory behaviors against them on the base of, of the base of their age. So, this is ageism. The concepts of age and generations are ways of dividing up people in society according to birth period and biographical times. And that can be helpful or necessary on certain fronts. Uh, for example, I'm glad that I can tell my 10-year-old daughter that no, she cannot go to the movie theater with her other 10-year-old friends because she doesn't have the legal age. So it's very useful in this context, and she will immediately respond that as a 50-year-old woman, I'm so uncool. So that's okay. So <laughs> we have to deal with these, um, these concepts. Um, so, generations exist as familial or kinship structures that tie grandparents, parents, and children to one other, another through relationship of exchange and interdependence. In other words, generations are seen as groups that support and depend on one another through informal or informal uh, contexts in direct and indirect ways. However, Age and generations do not define a person's identity and abilities, and generations are not homogeneous social categories. Yet, they are given similar attributes thanks to ageism. And the concepts of age and generation are often compelling enough to be used as the foundation for policy framework and so many, and many other decision-making processes. And this is how ageism makes its way into politics and policy-making. And this is why I would like to spend a little bit more exploring this topic. So what is ageism? Ageism is composed of three things. First, the stereotypes, how we think. Second, the prejudices, how we feel. And third, discrimination, how we act toward others or even ourselves based on age. So let's go back to stereotypes, meaning how we think. Age stereotypes are internalized and used to guide our thinking on people of a specific age group. For example, thinking that um, older persons are not good with technology or social media is an ageist uh, stereotype. And I've learned that the hard way when I asked my father if he knew, my 86-year-old father, if he knew what was TikTok, and I was met with a big <sighs> So, you know, we're all <laughs> we all internalize uh, these age stereotypes. Second point when it comes to prejudices, this is related to how we feel. So being fearful when you see a group of teenagers hanging out outside in the street and you cross the street to avoid them because you're feeling fear, you think that they're going to be violent, that's an ageist prejudice. And Third example, not hiring someone because of their age is, an ageism, is ageism discrimination. Also, preventing young people from holding a seat in government, uh, for example, because they are not meeting the minimum age to get elected or the age of candidacy is ageism discrimination. We're not born ageist, of course, but it starts early and it is reinforced over time. Children as young as four years old are aware of their culture's age stereotypes and prejudice through the stories that we tell them, through what they see on media, on TV, or through um, family culture. And soon they internalize these stereotypes. And ageism is very prevalent, it's deeply ingrained and more socially accepted than other forms of bias such as sexism and racism. So where is ageism? Ageism can be self-directed, interpersonal, or institutional. Self-directed ageism occurs where, when it is in, internalized and turned against oneself. For example, last week I had to learn how to use the Canva software, and it took me quite a long time before I got to the, the task because I was thinking I'm too old to learn a new software. So you can direct ageism uh, toward that. Interpersonal ageism arises in interactions between two or more people. Uh, for example, in family setting, parents can tell their kids, you know nothing about this, just be quiet. Um, institutional ageism refers to the laws, the rules, the social norms, the policies or the practice of institution that unfairly restrict opportunities and systematically disadvantage in individuals because of their age. For example, mandatory retirement age is a form of institutional uh, ageism. Who says that after 55, you're no longer able to work? I would like to add a few more things about institutional um, ageism because it's something that has a huge impact on society and especially young people. Often people fail to recognize the existence of institutional ageism because the rules, the norms, or the practices of an institution are long-standing, they have become ritualized, they are seen as normal, or the way things are done, and we heard a little bit about that in the, in the, in the video. Therefore, while not intentional, institutional ageism can legitimize the exclusion of people from power and influence, reinforcing asymmetric power structures that is based on age and age-related assumptions. So ageism is widespread around the world. It denies people of their human rights and the ability to reach their full potential, including in politics and governance. Um, <clears throat> I'd like to talk a little bit about ageism against youth, but I need to reiterate first the fact that ageism uh, affects all age groups. Uh, but ageism against youth is not talked about sufficiently in the public sphere. Ageism against uh, youth manifests itself across a range of institutions, including the workplace, the legal system, and politics. Ageism against older person is better documented than ageism against youth. For younger people, we have limited data. Um, I hope it's going to change soon. But one area of research that is increasingly um, getting looked at uh, over the last few years is the exploration of how ageism affects uh, young people in politics. Findings indicate that um, there's a tendency to doubt, deny, or dismiss the voice of youth, regulate their identities—we tell them who they should be— and generally limit the, their efforts in political and advocacy movements, and we heard about that also in the in the video. So we'll come back about uh, on the topic of ageism against youth in politics in a minute, but before, I would like to share a slide about uh, Europe. So this graph is only about uh, Europe. So in Europe, you can see that younger people report more ageism than other age groups. So on the left-hand side, I don't know if you can see, it's 15 to 24. Um, so it says that 55% of youth from 15 to 24 are reported being treated with lack of respect and 41% being treated badly. So if you go to the other side of the graph, the older persons, they are the second group who report the most ageism. So it basically says that in Europe, youth are the social group who reports the most ageism against them. So And Europe is the only region for which we have we can we have data to compare ageism against uh, between groups. So hopefully that will change soon. We will be able to have a better idea of what's going on uh, globally. Okay. Um, so now let's go back to the topic of um, ageism against youth in politics. The issue of ageism against in politics translates into young people under 30 years old, making up to 2.6% of the world MPs, members of parliaments. Around 25% of the world single and lower houses of parliaments have no MPs under 30 years old. And 73% of the world upper houses of parliaments have no MPs aged under 30. So close to 70% of countries make a distinction between the legal age to vote and the legal age to be eligible for a political position. So that's the voting age versus the eligibility age. The legal age to be eligible for a political position in the upper chambers range from 18 to 45 with an average age of 26.6 years old. This means that, on average, youth need to wait 10 years, so between 18 and 28, to be eligible to hold seat in upper chambers. For the lower chambers, the average waiting time is shorter, around 2.5 years. So it's interesting to see that youth are okay to vote at 18, but they are not okay to hold um, or to, a political position or start a political power. Things such as youth quotas, lower eligibility ages, proportional representation, networks of young MPs, youth parliaments, and inclusive parliaments are all factors that can increase the number of youth MPs. But how do we get there? In part, thanks to intergenerational dialogue. I'd just like to talk a little bit more about ageism, especially impact of ageism. So um, as you can see based on what I, I've said in the video, ageism affects many areas of one's life and therefore how society functions. Ageism can also interact with other isms, such as sexism and racism, and exacerbates differences. Ageism per perpetrates mi misconceptions and influences the policies we develop and the opportunities that we create or we don't create. And most importantly for the context of our discussion today, ageism can also pit one generations against another, can devalue or limit our ability to benefit from what younger and older populations can contribute to addressing shared challenges. So how do we combat ageism? This is my last slide on ageism. I'm sorry, I'm passionate about ageism, so <laughs> there's a lot of slides on this, but it's my last one. Um, so there's a report that was published last, last year. It's called the UN Global Report on Ageism, and they suggest three mutually reinforcing strategies. First, uh, policies and law can address discrimination and inequality on the basis of age and protect the human rights of everyone. Second, educational interventions include instructions that transmit information, knowledge, and skills, as well as activities to enhance empathy through role-playing, simulation, and virtual reality. And we saw great examples of that uh, in the video. And third, um, intergenerational interventions, which bring together people of different uh, generations to help reduce prejudice and stereotypes. These are among the most effective uh, interventions to, to reduce ageism against older people, and they also show promise for reducing ageism against younger people. So together, these three um, strategies can change the narrative. It, they can create more positive and more accurate narratives. So culture is fluid. Look at the changes that the women have experienced uh, in the past decade. So as you can see, ageism can be combated by intergenerational interventions. However, there's much more benefits to intergenerational inter interventions than uh, combating ageism. So I just told you a little lie. That's really my last slide on ageism. So if you're interested in the topic, I invite you to read the UN Global Report on Ageism, which was produced by WHO, the Office of High Commissioner for Human Rights, and the department that I, I work with. It's a fascinating report. So now, let's talk a little bit about um, intergenerational dialogue. So now that we understand that, uh, what ageism is and how it relates to intergenerational dialogue, let's explore how intergenerational dialogue is a great tool to help with three aspects linked to building a future together. Of course, this is just like a quick snapshot of how intergenerational dialogue can help build a future, so please do not see these three points as ex exhaustive. Um, so, before I go any further, let me just say that the term intergenerational dialogue is generally understood as meaning interactive discussions and exchanges through which all ages, all generations, can share experience, knowledge, and viewpoint on an equal footing. And in the video, that, that was clear that this is what was happening. So, it's not a question of a generation talking to another and the other listening, or it's not a question of a generation generation teaching another, and the other one just being the recipient of the, uh, the, um, the information. It's really a mutual exchange uh, of views on a topic. And also the concept of intergenerational solidarity, which is important because it is uh, complementary. So basically it's social cohesion uh, between generation. It can also be seen as uh, working together to address a joint issue. So intergener intergenerational solidarity is a little bit more about um, actions. And later on, I will talk about the concept of intergenerational uh, equity. Um, so let me go back to the three things that uh, intergenerational dialogue can help with in general, but even more when it comes to building the future. So first, intergenerational dialogue can help you uh, increase youth political participation. Second, it can help foster better policy making and better decision making. And third, it can help foster longer term thinking. So let's go back to the first point, which was addressing obstacle to participation. And that's a second topic that I'm passionate about, so bear with me for the next couple of minutes. Um, so young people are often accused of um, uh, suffering from political apathy, meaning they don't have interest in politics. But are they really? On the recent, over the recent past, in all corners of the world, people have been calling for increased inclusion in their political and public institutions. Inclusiveness is something critical here because people will not trust institutions if they do not feel represented by them. So also, if a group is not represented in political or public institution, that group might start to question the legitimacy of that institution. Also contrary to popular belief, institutional legitimacy is not a permanent condition. Increased pressure from civil society and especially young people is generating changes, setting new precedents. That's pretty exciting to, to see. Protest movements around the world have shown that the legitimacy of public and political institutions increasingly hinges on the capacity to meaningfully engage diverse, group, diverse groups especially including young people. I should have here that this is a phenomenon not just at the local national level, but also at the multilateral level, including the UN and all other members of the multilateral system. Youth say that they do not feel represented in the multilateral system, and they're calling for major changes, and we are listening. So if youth are not engaging in traditional political and public institutions, what are they doing? In many cases, they are creating and engaging in their own platforms. They create and use alternative channels and platforms. An example of these alternative platforms is online engagement, and one of the young uh, men mentioned that in the in the video. So, and so online platform online engagement facilitates youth participation in individual or collective actions to improve the well-being of their communities. Online online youth movements are increasingly powerful and able to influence or shape the public and political discourse on a global issue. Um, remember during the Arab Spring, the importance of online mobilization, how it shaped the Arab Spring movement. Um, another example is the creation of the Youth Climate Action Movement. Uh, young people calling for climate action made clear their discontent with how public institutions were engaging or not engaging on this issue, and the Youth Climate Action Movement had the opportunity to make its voice heard, internationally and gain space in high-level gatherings, including at the United Nations. Maybe you remember when Greta Thunberg came uh, to the UN and made that face when she saw Donald Trump walk by, so she was there for the Climate Action uh, Initiative. So young people often tend to turn away from traditional channels of political participation and engage in alternative forms, not because of a lack of interest in politics, not because of political apathy, but because of the frustrations with formal channels that might be ineffective and outdated. Some of these frustrations are linked to ageism as we have seen before. Lack of experience is an ageist stereotype that is often cited when it comes to youth and politics. Youth are being told, wait for your turn, You know, you don't know anything about that. Youth are the future, but that's, that's not true. Yet participation of young people in formal and traditional political channels is crucial. Research shows that young politicians generate more inclusive and forward-looking practices and policies in many spheres. We absolutely need to bring youth into the traditional political channels and ensure they can access the space they have the right to hold. We need to use intergenerational dialogue to address the age stereotypes about youth and politics. And intergenerational dialogue is a powerful tool to challenge social perceptions, biases, and norms linked to youth and politics. And here, I just want to be clear. I'm not saying that barriers to youth political participation is just a question of perception, biases, or norms. It is very much a question of structural or institutional barriers that prevent young people from running for political office and other forms of representation. This is the age of candidacy issue that I, I mentioned before. And people may fail to recognize the existence of institutional ageism because the rules, the norms, and the practices of the political and public institutions are longstanding and have rarely been questioned. Second thing that intergenerational dialogue can help is foster better policy and decision making. As we have just discussed, underrepresentation of youth in political and public spheres and therefore over representation of older political leaders matters because this imbalance in leadership provides older generations with greater opportunities to shape policies around issues that impact youth. Using intergenerational dialogue to set political agendas not only increases the fairness in decision making, but also encourages a shift toward more sustainable solutions. In addition, intergenerational dialogue is a way to foster inclusive policymaking, meaning that the process is transparent, evidence-driven, accessible, and responsive to a wide range of citizens. Concretely, what does that mean? There is evidence that inclusive policymaking increases policy performance, fosters accountability, and builds civic capacity. I need here to say that there's not a lot of research on the benefits of including youth in policymaking, but we can borrow from the research that was done on the benefits of including women in politics, policy making, and peace processes. For example, there's ample evidence that suggests that when women are involved in uh, political peace processes, the duration of the peace agreement is much longer than when they're not. So that's been proven without a doubt. There's also evidence that women's political participation results in tangible gains for democracy, including greater responsiveness to citizen needs, as well as increased participation across party lines and ethnic lines. So I hope that one day we have more data on youth inclusion in, in politics and, and policy makings, um, and so if you have any <laughs> information on that or if your organization is working on that, please uh, let me know. And the third and last point I wanted to make on um, the, the importance of intergenerational dialogue is the fact that uh, it can help um, set up the stage for longer-term thinking. As you might be aware, national and international uh, policymaking is mostly focused on short-term thinking guided by electoral cycles and a focus on immediate profit. I'm not saying that's the case here, but it does happen. Uh, many of those in power spend so much of their time defending their incumbency that their policymaking is primarily focused on gaining or retaining votes. That's fairly common. Also, we live in a world characterized by constant acceleration, increased volatility, rapidly shifting political dynamics. This also contributes to pushing policymaking to focus on immediate solutions, sometimes and often at the cost of the next generations. At the same time, our capacity to predict the future is growing, such as, for example, climate modeling, giving us data-based scenario until the end of the 21st century. So this knowledge about the future needs to become a source of action. It's time to place long-term analysis, planning, and thinking at the head of our policymaking and governance. When we, stri when we focus on strategic foresight, preparedness for catastrophic risk, and anticipatory decision-making that values, in instead of discount the future, we will be in a much better place. And here I just want to say that language can be tricky. You know, when we talk about the future, a lot of people don't feel concerned. But when we start to talk about future generation, it gets a little bit closer to home. But then when we talk about our children, or our grandchildren, oh, now, now we're concerned. So language here, the use of language is, is very important when, when you talk about um, intergenerational dialogue. Um, So I said earlier that I was going to talk about intergenerational uh, equity. So intergener intergenerational equity means recognizing our responsibilities toward future generation and making decisions with their interest in mind. Some people call this inter intergenerational justice, which is something that you might have heard in the past. Future generations are, by definition, not represented in today's decision making and unable to articulate their needs and interests. Yet we need to keep them in mind when we make decisions. Concretely, what does that mean? At the national level, some countries have established committees for the future or future generations commissioners who advise governments and public bodies on the effect of present decisions, uh, effect of present decisions on people of the future. There's a, quite a number of countries who have this, this model. Um, at the multilateral system, a growing number of member states and advocates have proposed options to represent future generation in the UN system, including through a possible special envoy for future generations. So the final part of my presentation is about a couple of examples and good practices. And I always hesitate to give example to uh, people because sometimes I feel it limits their, their um, creativity. Um, so there's a couple of examples on the next slide. So in Finland, there's a life cycle impact assessment tool which looks at policies to make sure that there's not a bias through one generation. In Uganda, they had a very interesting model where they use community um, theater um, with actors of different generation to convey a message on climate change. Uh, in Canada, there's, a there's an organization called Generation Squeeze. I think they, they should win the best, the name for best uh, organization's name, uh, who advises the Canadian government on how to make sure that their policies are fair across generation. Um, and the last example is um, something that we manage um, at the, the department where I work, which is the inclusion of young people as official delegates, uh, uh, like member states delegation. So they come to the General Assembly and they talk on behalf of um, member states. And I will conclude with a couple of good um, practices um, on intergenerational dialogue. So these models are located on a continuum Uh, or a spectrum of social contracts with varying degrees of, of strength. Um, so intergenerational dialogue can be anchored in very weak social contracts, such as, for example, okay, I'll talk to you, I'll consult you, I'll, I'll listen to your advice, but I'll be the one making a decision. So that's like a fairly weak social contract, all the way down to the other end of the spectrum where it's shared leadership, that where we make decisions together. Um, so here you have a couple of examples. Some of them are related to um, the examples from the four countries that I mentioned before. Um, there's one that I also mentioned before, it's youth uh, quotas in political participation. And these are a few more examples. And I, I had meetings with uh, people from the region uh, this morning. I can see that there's a lot of these things that are already being done, intergenerational dialogue in uh, the context of school, Um, you know, online interaction, funding opportunities projects, community-based projects that receive funding. Uh, and last important, which is very important for, for me because of the lack of data that we have on the topic, is collection of, of data by public officials. Um, so these um, good practices are also included in the, the UN Global Report on ageism that I mentioned. So this is what I wanted to share uh, with you today. I hope that this is helpful um, when you think about how we can work together to build the future and basically renegotiate a social contract and new ways to share power, new ways to generate shared leadership. As a famous political researcher said, if we can fix relations between generations, we can address every issue facing us. And I'm a firm believer in this. So thank you very much for your kind attention. could you take a seat yeah the second one please thank you well thank you very much for your presentation and for sharing your your ideas and your uh, examples so that we can well get new ideas to boost uh, youth participation and foster uh, intergenerational uh, um, dialogue well as you said it's a matter of working together to address a joint issue well That seems very easy, but as you said, the obstacles put it very, quite difficult. Well, now we are going to dig into all you said, and we are going to invite other speakers. First of all, llamamos a Mikel Mancisidor nuevamente, que por cierto eh, vamos a presentarte ahora, antes eh, con las prisas, ¿no? entre los vídeos y tal. Uh, Mikel Mancisidor, eres eh, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. También eres eh, profesor de Derecho Internacional. En la Universidad de Deusto y colaborador de Torquizuna Eraikis, así que bienvenido nuevamente. Y también invitamos al escenario a dos de las personas que hemos visto en el vídeo: Aner e Iñaki, Aner Unanue, Eta Iñaki García, un Andi, Andy, queréis, vos que tenéis, como queráis. Así que, bueno, vamos a abrir un, un guietorri. Bueno, hemos escuchado, os hemos escuchado en vídeo aquí en el escenario, así que vamos a abrir ya este diálogo que estamos deseando. Por cierto, que tenemos. ya nos están llegando preguntas del público, así que tendremos que abrir un espacio también para atender todas esas eh, preguntas a través de la aplicación Guipúzcoa Events. Entráis en, en el diálogo con Isabel Le Gagué y ahí podéis eh, dejarnos vuestras preguntas. nada, Itza, Miquel, Aurrera. Es que ricasco. Yo también me puedo quedar aquí. Muy bien. Eh, y muchísimas gracias, Isabel, por esta intervención que... Eh, a, a, nos ha introducido tantas, tantas claves interesantes. A mí me ha gustado mucho la, la primera silueta que, que, con la que se ha presentado la, la, la que ha comenzado la, la presentación, si os acordáis, no que hablaba de, de, de estereotipos que afectan a cómo pensamos, prejuicios, a cómo sentimos y discriminación, a cómo, cómo actuamos. Eh, ¿Por qué me ha gustado la silueta? Porque si lo hubiera hecho sin silueta probablemente hubiéramos visto a cómo los estereotipos de otros, los prejuicios de otros, la, la, la ver la silueta es, eh, nos, nos hace preguntarnos ¿no? y, y, qué estereotipos tenemos cada uno de nosotros ¿no? que afectan a nuestra... A mí al menos eso me ha, eh, me ha servido para hacerme esa pregunta que, que quizá no me la había hecho de forma tan, tan directa. Pero sirve también como provocación para ver si en la presentación había eh, algún estereotipo. ¿no? Y, y por ejemplo, uno que a modo de provocación eh, eh, de planteo. La idea de que la, de la mentalidad, el pensamiento a largo plazo es más propio de los jóvenes, pues parece como intuitivamente lógica, ¿no? porque bueno, pues a los jóvenes les va a tocar estar más tiempo, eh, mientras que pues, según algunos vamos haciendo mayor nos queda menos, entonces el pensamiento a largo plazo les interesa más a, eh, eh, a los jóvenes. Pero en la práctica eso es eh, siempre así, o tenemos también la imagen de que las personas mayores, según vamos sí. haciendo incluso pueden tener más... Como tiene más visión hacia atrás, quizá más visión hacia Estoy preguntando, no estoy afirmando, ¿no? La, la, la imagen de que es el actito en el caserío el que planta el, el árbol para que dé sombra dentro de 50 años. Mientras quizá el joven tiene necesidades más inmediatas. ¿Por qué? Porque tiene que resolver el problema que tiene, que tiene inmediata eh, ¿Puede haber un estereotipo en el que, en el que pensemos que el pensamiento a, a, a largo plazo es más propio del joven? Y en la práctica no necesariamente siempre sea así. Otros aspectos de la, de la intervención que nos tocan pues pues en el núcleo de lo que de lo que estamos buscando, no lo que has llamado la apatía, aparente apatía, ¿no? Lo, creo que lo ponías entre, entre interrogaciones. No es apatía o es otra cosa, ¿no? Pero en todo caso sí distancia de la juventud con respecto a la política, por lo menos entendida como tradicionalmente le hemos tendido con, con la figura de los partidos políticos en el, en el centro. Otro eh, aspecto eh, eh, pues interesantísimo, clave, que ha, que ha salido en el vídeo mucho, que es el que has llamado tú eh, eh, equity, ¿no? o sea, la equidad intergeneracional, que tiene que ver, en el vídeo, por ejemplo, se ha hablado de las pensiones, pero también se podría hablar... Sobre la deuda pública, ¿no? La deuda pública, bien, la podemos eh, eh, asumir, pero ¿a quién le va a tocar eh, pagarla ¿Y a, qué, y a qué precio posteriormente? Pero como mi función aquí no es dar otra charla, sino, sino introducir el, el, el debate, un aspecto que me ha parecido también que podríamos sacar más información es el de la educación. Has puesto que para, eh, para afrontar este diálogo, o combatir este, este, estos prejuicios, necesitamos políticas, normas, necesitamos diálogo, pero también necesitamos trabajar en la educación. Eh, ¿Nos puedes profundizar un poquito más alguna experiencia, alguna clave que nos puedas dar? Porque imagino que aquí habrá bastante gente que trabaja en el ámbito educativo. Mm -hmm. First, I just need to say that I like um, provocative questions, so thank you for that. Um, so when it comes to education, uh, one practice that's happening in schools that is really proven to be really impact impactful is role play. And so there's a lot of research on you know uh, bringing people from different generations into the classroom and playing the role. The, the reverse role, and that has been um, researched and proven as being very effective in debunking some of the stereotypes that younger people have about older people and, and vice versa. So role-playing in school is a great uh, model. Um, and. The, the beauty with the educational um, solutions that are suggested in, in that report is the fact that they can be customized according to the local context or um, to the you know the objective the specific objective that is um, conveyed in in the school. So there's and that's why I'm hesitant to give examples because it reduces a, a, a little bit um, what you know what people think that is the, the a good approach to to say. Uh, but yeah, role playing is is great and also examining. Um, Um, textbooks or stories that are shared in school, deconstructing them to identify stereotypes. And that's an exercise that was done in quite a number of schools, and uh, teachers realized that some of the books that they read, to the, even the little ones, like in kindergarten, were basically already reinforcing stereotypes. So looking at a, a book or a story through the lens of um, intergenerational dialogue and also ageism allowed a lot of teachers to make better choices uh, in terms of the books that. They were sharing with um, kids. So that's just two, two examples. But uh, like I said, there's like a plethora of, of models that can be applied to the education um, sector. Okay, thank you. Y como esto del eh, diálogo intergeneracional, lo mejor que puede pasar es que lo aprendamos eh, haciéndolo, ¿no? Por el por el camino. Pues, o sea, Anel, por ejemplo, quieres eh, participar. Eh? Bai, bueno, ez dakiten beste aipatudan duan gai hau, behak indun orkizpenean, baina nahi sortu izalantza bat, dala, bueno, kontuan izanik, ba, nazio batu eta izatu zela eta ezagutza izango ezula beste herrialde batzun errealitatea, e, errealitatean, Ni galtu nahi ba, ea, e, arrakala hori, herrialde dezberdinaren artean, e, berdina den edo ez, edo herrialdeen artean, arrakala ondiagoa edo txikiago daun, da nire galdera, eta... In other words, how do you think about it? How do you think about it? How do you think about it? How I missed the beginning of the question. So, you're talking about the political apathy? Yes, I was asking about uh, that the gap between different generations generations, uh, if it is uh, the same between countries? Mm -hmm. Okay, I understand. Um, so I mentioned also in my presentation that um, ageism against young people is not yet sufficiently researched. We don't have a lot of data for all over the world. There's a little bit more data on, on Europe than other countries. So f first, what I'm about to say is anchored in the fact that we need more research to better understand um, ageism in different in different regions but um, what is reported by young people so their lived experience demonstrates that there's quite a number of difference across countries, uh, even uh, across regions and even across uh, countries. So ageism is very much uh, anchored into the local context, even sometimes at the community or the family level. So there's many layers that can influence the shape that um, ageism will, will take. So the short answer is no, but the longer an answer is that we need more research to be able to exactamente cómo es diferente y cómo es similar. Gracias. ¿Y aquí? ¿Te que sí. eh, no, no, no. Bueno, este es un tema de la matemática. ¿sí? Eh, yo preguntaría, bueno, algo que a mí me, me preocupa eh, cuando hablamos de brecha, brecha generacional, cuando hablamos de diálogo generacional, lo que antes hablábamos de, de, de una brecha que podía ser entre unas personas de 20-25 años a 65 hoy en día, con la esperanza de vida que tenemos, veo que, que esas brechas se están multiplicando, están aumentando. ¿no? Entonces, no es lo mismo, eh, digamos, la diferencia que podamos tener en el Río con la que pueda tener yo con uno de, de 80-85 años que estamos hablando idiomas completamente diferentes y estamos jugando en el mismo escenario. Entonces, ¿qué políticas, qué, qué es lo que nos podía... Bueno, aconsejar o, por lo menos, a qué nos podía ayudar. That, that's a very important point, and I think I might have skipped that point in my in my presentation. Um, we're very much aware that being 25 in 2022 is very different from being 25 in 1960s. You know, it's completely different a period. Also, y youth, being a young person varies quite a lot um, depending on a lot of other contexts, such as you know economic um, insertion, social insertion, so the transition of being a young person can be shorter or longer, depending on where you are um, in terms of countries in terms of region, but also where you are economically and so and socially um, so There, there is a lot of variation um, on, on, on this topic. And again, it goes back to the fact that we don't have a lot of data, we need to better research it. Um, the data that we have right now is what young people uh, report to us. And we can already see a lot of variety, but I'm sure that if we have more information, we'll be able to find uh, trends. And it's only when we better understand the phenomenon, I think that we'll be in the best position to give advice on how to, to address this. It's, this topic is a, a topic that is fairly new um, and needs to be better researched. We're just in the awareness raising uh, phase. Creo que hay preguntas, entrar... ¿no? Sí, sí eh, porque es que nos están llegando unas cuantas preguntas para, para Isabel, o sea que me gustaría planteártelas ya. Um, una de ellas es a ver si... ¿Crees que dentro de las administraciones públicas y los políticos están dispuestos a escuchar y aceptar la visión de los jóvenes y darles una silla en sus mesas de forma real y dar oportunidades a jóvenes que quieren hacer política defendiendo a los jóvenes y no a los partidos? ¿Tú cómo lo ves, ya que estás en una atalaya ¿no? multilateral there's, internacional? There's no So, uh, since you are working at the United Nations, uh, do you see the administrations and uh, politicians ready to let young people in, <laughs> into the power, <laughs> so that they can also make policies? I will give Or an answer, works. and hopefully I won't get into trouble um, for that. So, generally speaking, there is an increasing uh, willingness to open the door to, to young people. It's, this is happening after many years of advocacy work, ad, you know, uh, trying to ask member states to be a little bit more, um, you know, open to young people. It started quite a long time ago with just being aware of what a youth is, and then to, you know, let them participate a little bit, then engage them, which is a little bit more active. So as the years gone by, the awareness of member states about uh, the importance of youth development and youth empowerment has increased. Uh, but now we're at the stage where we're going toward specific actions and sharing power, and it's very sensitive. Um, but it's definitely going in the right direction, but there's still a little bit of, of you know… It's still don't. at the willingness point. <laughs> yeah, but the actions are not you know i'm talking in general there's a lot of great examples um, but generally speaking there's still a lot of fight for keeping the way things were in the past um, but we're moving in the right direction so there's more work that needs to, to be yeah. done <laughs> Bueno, está aquí Isana, ¿de qué está? Bueno, era oro corbatean esa vez. <laughs> Nos queda quizá alguna última pregunta breve. Sí, sí, y... sí. Uh, Beste Caldera, how much does it count for young people' uh, feelings of apathy toward politics, the lack of opportunities in a market occupied already by baby boomers? Uh, es que o sea, es la primera vez que lo leo y la verdad es que no lo, no, no, no lo entiendo mucho um, un momento por favor bueno al final estamos volviendo a lo mismo no o sea, es falta de oportunidades ¿no? eh, o sea esta apatía de la que está de, de la que se les acusa ¿no? a las personas más jóvenes cuando es que en realidad no tienen oportunidades <risa> I think we Perhaps can. a few last uh, words in order to finish. The... Yeah, maybe we can ask young people, but I, I don't think it's apathy. I think it's lack of access. And the young people are creating opportunities somewhere else on social media, through social entrepreneurship, to participation in, in you know, social uh, capital projects but it's just because they're knocking at the door of traditional uh, political platforms and the door uh, is not open, sufficiently open. So, so I really don't think it's apathy, I think it's lack They are of access. They're creating their own platforms, exactly, actually. Exactly, So but a new world is coming. Yeah, but I think young people can better answer. Yeah, I think that are both questions. that there, there is, I think that a part is the lack of uh, access, But also, I think that the, the young people is changing the ways of doing politics and moving the power from the parliament to Twitter, can be, like for, to social media. And I think that with the time, we will see a change in, in the places where decisions are taken. Mm -hmm. Pues nos quedamos con una idea muy eh, muy potente, ¿no? Y al mismo tiempo eh, eh, difícil, ¿no? Porque el, el, el... La cuestión de la legitimidad política de los, de los espacios es otro, otro tema que me refería a otro, eh, otro foro, porque teníamos 15 minutos para el, el debate, lo hemos cubierto ya, y bueno, quería agradecer a todos los que han participado y especialmente a, a Isabel que se haya sometido a, esta, a este ataque por varios eh, frentes. Muchísimas gracias. Qué recaso. Much. Muchas gracias a todos. Y os voy a invitar a, a volver a vuestros asientos. Es que ricasco. Iñaki Aner, Isabel Eta, Miquel. Bueno, después de haber abordado el marco más, más internacional, ya con unas primeras reflexiones e eh, ideas para ir eh, reduciendo la brecha intergeneracional, ahora en Gurera Torricogara y Sanere, emene, pauso a que maten ari dirá, Arteco, estabaida ori, va suspertualizateco taorregatic, eh, Lenengotavein, Legaspira, Yoko Dugu, Legaspico Ordescaría, que convida tu coituvo en embestes coldovic o la vida legastico alcatean eta maría ruiz y ikerketa eta garapeneco coordinat sallea y sea da Mondragon corpora si oco berry Tira, Legazpi hay tindari, es enganza que hay de la e, Euskadin, bueno, política social, esta intergeneración aérea suspertin, e, bueno, va hasta penetrán y sanzaretes, eh, askotan, beraz, veras, e carri di e ora en experiencia, seinda. Bueno, a Chaldeón de Noí, la niquita vein es que rak, es que aunque era de le el experimento ha pues, en la ciudad de la de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad jarri genuen, ciudad de laguntza ciudad eh, adineko, pertsonen dako. E, e, la la ciudad e, la en etxea, la roquita y apartamento tú te la tuas marchan jardín y tú en gabriegun qué estarte politican a mí y euro cobra con todo y mil euro bueno pues vidreachende qué estarte politicará es estados eh? que bueno pues qué eh, esté qué udalerrietan garatzen le rie tan garache eh? Hau da, política zentroa, que es auda es un a es un arreta servizó a bakardadean, eh, nahi gabeko bakardadea eri aurre egiteko, eh, egoitza, ere badugu, eh, bueno, pues hainbat gauza dauzke hu, ez? Eh, esan dudan, eh, moduan, bueno, itxindariak egea, eh, baina legazpinere, sortzimia mila pertsonak, eh, osatzen de udalerrie, eta hauetatik, eguneko hogeita 6,2, irugeta bost urte, baino gehi hau eh, dituzte. Eta, Euneko, hogeita Malao, Oguita Malao, Oguita ir, Urte, Baño Gueyau. Honek que se han ido, Errineko, Sarki Tuta, de posiblemente Gibuzko, Sarki Tuena, San Guey, Legaspi, etaúne, bueno, pues Bear va Chugedo, eh, mai Hartzen, Hartzen, Digües. Mi mía también es Urte, en Ukewa va a Según, eh, bueno, Legaspi en Deuqueu, Patricio Biotarramientas. Haukera bat izan genuen ereikin oso bat ia osoa erosteko eta eh pentsatu genuen, bueno, pues gizarte politika zuzentzea, ez? Baina ez bakarik adineko pertsonei basiketa e, Gazteei ere zuzenduta, eh? E, hemen komentatu da. Eh, karrera egiten dute, dituzte, hiru lau hizkuntza e, e, dakite eta, eta e, lortzen dit, dituzten eh, lehenengo -le lanetan soldata eta txikia die, eta bueno, itxibizitzak eta erosteko haraztua dituzte, ez? orduan esaten un Bueno, erekin hortan, co-housing moduko zerbait adineko pertsona, piso tutelatuak edo apartamentu tutelatuak ditugu, baino un eta esan gutxigo dituzten adineko pertsonen dako, eta gaztei aukerea eman eh, bueno, alquiler bidez edo, bosturterako edo, martxan jartzeko. Hau zen gure esmoa, esaten dut, miniatamente sortzean, baina claro Google Azpietik Gogoa tena bai, ya va nola, mañana no la es que no la egin está aldo aldo un día era joven dun eta adin berri eta bertan eh, bueno experimentatzea chea neisuten bela un aldi arteko proyektu bat eta bueno pues aintintaria gua eta horrek requerir pues a usar diapasos beardo es está bueno esa venga, benga experimentatzea. ser experimenta chea está ola che y eta bueno pues hemen ere eh, María y seacordcaria Bean eres hemen adinekoa da, así que Belaunaldi ere lanen eh, aritzen egia Legaz fines. Bueno, o ikuiste got Koldo Bikek testu inguruaren deskribapen polita eta se egin duela, eta justo testu inguru horretan kokatzen da iziak lideratutako proiektu honen elburua. Belaunaldi arteko gune bat sortzea, bertan ezagutza transmititual izateko eta komunitatearen garapenerako Belaunaldi arteko loturak Sustatua lisa teco, eta valioscos archa. LORTUZ. Eta azkenean, horretarako herritarrei irekitako arteko trukak eta experimentazio eta lankidetza gune bat diseinatu da proiektuan. Eta baita gune horretarako edogune gune horretan aurrera eraman daitezkeen en zen identifikazioa eginda. ASMO parte partekatuak, urbana orbanakoa eta partekatuak, taldeko lana, pertsonen arteko harremanak eta kudeak eta partekatuak aurrera eramatea albidetuko duen gunea. Eta nola, nola hartu dute herritarrek Augustia, guztia. Partekatze hau. Bueno, ber, herritarrekin ber, herritarekin eh landu dugu elkartekin el bat, ez? Eh aldundi bultzatuta e, jarri genuen gizarte lab, e, diek, e, laboratorioak, experimentatzeko e, laboratorioak eta eh 2019an e, proposatu ziguten oraindik belenoaldi arteko proiektua etzegoen e, marchan marchaenez eh, bañordun ordun proposatu ziguten eh e, gune bat edo eh marcha hartzea bost eta 55 tarteko pertsoneekin. Ta ordun e, talde hori osatu políticoen aldati politikoen eh bakoitzeko ordeskari bat eh bertan el Herriko el Herriko elkarteek, e el elkartekoak, e el elkartekoak eta e, horrekin marcha hasi ginen. Gero, proyecto de honetan, Comisión de ikusi genuen, eh, eta hemen Comisión de la eh, estereotipoak, de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la Comisión de la toki de la Comisión de la Comisión de bi Comisión de la Comisión de la Comisión eta bertan geitu genuen aurretik seguen taldeari parte hartu zuten e, pertsoneei geitu genean e, jubilatuen elkartekoei nagusi lanekoe nagusi lanekoei emakumen elkarteko e, ordeskariei eta beste pertsona batzuk ba indartzeko eta erronka bat jarrita eta erronka izantzan e, e, gizarte centro hori belaunalde arteko gune bat sortzeko ze edo ze estereotipoak peskatu barzien. Eta orduan, bueno, pues hortse jarritu bueno, identifikatu ditugu e, ekintza batzuk eta esperimentazioko beste proiektu batzuk eta gurasmoa da jarraitzeak gesartela hirugarrenekin, zeti jendea oso oso gustora dau, zeti or jendek esto bakarri parte hartzen, baizik eta ikasi egiten e, osa proiektu hauetan eta eh em, kaso honetan Eusko es que se ha hecho en la metodología de la gente da nada, de su baño y casi de su ereba. La competición de la gente zerbait de la gente, la gente es de la gente, la es de la gente, de la es la de la parte es lo que Supongo que no se que se haga, y se kasu anor proiektuaren hasieran azterketa bat eginzan maila internazionalean pizkat ulertzeko orain arte beste herrialde batzuetan zer burutu dan eta ze praktika on, egondiren. egon diren eta ikusi genuen iparraldeko herrialdetan aspaldi horrelako iniziatibekin hasita zeudela, eta pizkata arrakastarako palanka edo ezinbestekoa ikustenzan herritarren partaidetza zala aurreko galderaren erantzuna pizkata osatzeagatik Uhum. Uhum. Eta, eta, baita ere proiectu honetan, eh, hauetaz gain eh, parte hartu dute Mondrago Universitateko ikasleak, eh, zian ingenieroak, eh, grado abukatu zutenak, eta diseinago mazterra ikasten eiztuenak. E, eta e, baita ere eh, Euskal Herriko Universitateko diseinago goi eskolako ikasleak, ta beraiek, bueno, pues eh, lanche txeneide o no dudik diseña nola diseinatu kune hori belaunaldi arteko izateko. Esta divides eh, plantea tu bat eh, san o la coguné que la talking bat Instagramable Dana gente gastea era carcheco a hori, pues así era tic es con la curióri kontua, esta haciendo con túa va eh, TikTok grabatzeko edo argas que eta cacheco ta que no sale juteco sabalic es enin verde Era verde era era Ez es ki, que bakizunik presen goen, ja. Amu edala, ordun, bueno, pues... Orgabiltz. Or or, or Proiektuan gakoetako bat metodologian izan da eta pixka torregatik aipatu du koldo bikek, ba erakunde desberdinak egon garela, bai publikoak, bai pribatuak eta baita ta ikasleen partaidetza sustatu dela, ulertu izan dalako, e, ikerkuntza eta herritarren proiektu batean ikuspegi bikoitz hori beharrezkoa zala, eta azkenean Mondragon universitateko ikaslei esker metodología horretan hasieran reinestormin baten bitartez idea mordo alortu genituen baliosko ekintzak sustatzeko gizarte centro horretan eta une berri horretan eta arte, idearte Euskal Herriko universitateko ikaslei esker pixkat finkatu dugu edo lagundu igute iziako, ei, barneko diseinu horri forma berri bat ematen dauden estigma kapurtzeko eta belaunaldi arteko interakzio Modo natural bateanemateco. Bueno, Arizera, es que ya lampilla bateguinduzu, eh? aquí, o sea, Gunea ella sortuta dago, edo. Identifica todo tago, guañin verde una da, y eh, caslec diseña todo en tokiori ori, va marcha Harry, jarri, uh -huh. obra egin. Bueno, va a ser polita, es, eh? o sea, y gozaretes, eh? ya sabe, bueno, y es que ya, o sea, experiencia ver a y tenaridad, es. Eh? Sora e, e, garria, a ver, tú e, da la prueba error. E? O sea, así ginen, e, proiectonekin, así ginen, horrekin e, pentsatu genuen, bertan, bela un alde arteko gune hori sortzeko, ikaslek etorri zine, esan zigunen, hemen ez, gizarte zentruan, Orduan, aldatu ingendun. Hemen, experimentaziako reda, horri dauke, ez, proban jartzen deitu gautzak, hobetzen sea zean, edo aldatzen, Orduan, bueno, momento honetan, e, beste guisarte lab bat, Marchan, harcea, eh, pinchas en ella, ya, mm. ya marchan, harcea, eh, oráñate, indaco, videórios. Bueno, en realidad Bielorrusia es más benetan que Venétan. ¿Qué quin saquí? ¿Qué tal cosa aquí? Estáis solo agarréis así eran a y y alde des, herri desberdinen desverdiñen artean azkenean frogatu y dalako eta sortudan modelo e, espacio eredu público pu, privatu horretarako benetan escalable eta modu modu e, modu batean sortudalas. Por eso esan berneutzen ja histeko eh beste leku batzuetatik e, de deiak jaso dituzue edo ze bueno, eredu oso itsaropentsua dirudi, ez? Ba bueno, a ver, eh Gipuzkoan aldundiak labur labur, eh, bueno, marchan Harrison, eh lankidetzazko gobernantza edo gobernantza kolaboratiboa, ez? Gobernantza kolabori, kolaborativo hortan erakutsi diguna da goberna eh, gobernatzeko eh beste modu batzuak batzuk edo gobernui e, forma que modeloak nola martxan no la Horrekin erakutsi digu hori, era gobernatzeko ori, pues goberna checo, a ver, era Gurekin, o sea, al dundiak, udalekin, o la che, lanchen aida, rietan, ori, El e, proyecto Badago e, de la etorkizuna es una idea X, Bertanamaika, e, Eta, Udal, bakoitzan Lanchen, Arigean, Experimentación, edo esperientziak partekatzen parte beste hacen diyugu, veste, Udaletan, Eta Ordun, bueno, emergen nada. Bate en función a Chendona, uh -huh. bate egokitu, Bestec, yo aquí tú, está marchando. Bate que colana, aprovecha tú. importante bueno, o yeah. bueno, proiektuak, coproyecto, bueno, hay da nada, experimenta tú, eta que dena, da la función tú, escala tú, claro. eh, María que está teniendo emodo, eh, eta Bestec y eh, Bueno, vale Gastiti, que Euskadira, Mundura, eta mundutik legazpira, le gastará, va a funcionar a de ella, que es que María. Bueno, tal, y pitik, suizara, joko dugu, usted dut linearen caldean, baditu gula Zain Leire Ibáñez eta Añez Gracia. Me dicen que sí. Pues eh, vamos adelante. Vamos a conocer ahora el trabajo fantástico que está realizando una ONG de Suiza, donde trabajan dos chicas del Estado español. Se llama Child Rights Connect y están impulsando la participación de la infancia y de la juventud a través de bueno de prácticas que les, empado, les empoderan de una forma segura y sostenible. Eh, buenas tardes, Leire, Ibáñez, Añez, Gracia. Hola, buenas tardes. ¿Se nos escucha bien? Sí, perfectamente. Pues os cedo la palabra. Estamos deseando conocer vuestro trabajo. Perfecto. Muchísimas gracias. Y me gustaría empezar, sobre todo, por agradecer la invitación a Child Rights Connect a formar parte de este evento. Es un placer para mí y para Leire poder estar aquí el día de hoy y compartir nuestras prácticas y ejemplos y contribuir a esta, a esta discusión. Voy a empezar un poco para explicar eh, ¿Qué es Child Rights Connect y qué hacemos? Y si podéis pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, Child Rights Connect, para explicar un poco, Child Rights Connect es una red de ONGs. O sea, somos una secretaría pequeña en Suiza, pero somos una red de ONGs. Tenemos más de 90 ONGs que son miembro de, miembros de nuestra red. Y nosotros, esta ONG, se crea. Antes, cuando la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas empieza a, a desarrollarse y empieza a negociarse. Entonces, lo que hacemos como, como red es influenciar este texto para que la Convención tenga estándares muy fuertes de protección de los derechos de los niños. Y una vez eh, existe, se adopta la Convención, nos volvemos socios estratégicos del Comité de los Derechos de los Niños, que es el Comité de Naciones Unidas encargado de supervisar, de supervisar que los estados que han firmado esta convención implementan eh, los derechos de, de la convención. Y eh, nuestra, nuestro objetivo principal es que queremos apoyar a todo el mundo que quiera participar en los mecanismos, que quiera, quiera participar en, en el trabajo del Comité de los Derechos de los Niños cuando el comité revisa si los estados están implementando la convención o no. Pero vamos un poco más allá. En realidad lo que buscamos es que cuando Naciones Unidas discute estándares sobre relacionados y relativos a los derechos de los niños, nosotros estamos eh, monitoreando que estos estándares sean estándares fuertes, que no sean estándares regresivos y siempre intentar mejorar los derechos de los niños. Y un trabajo muy importante que hacemos es que creemos que toda discusión, todo debate sobre los derechos de los niños y las niñas tiene que ser eh, escuchando su voz, escuchando sus opiniones y tener en cuenta sus, um, sus, su, sus ideas y recomendaciones. Y es un poco eh, aquí donde viene esta importancia de este debate intergeneracional de involucrar tanto a niños y niñas, a los más pequeños también, a todas, a todas las discusiones que puedan afectar, a, afectarles. Eh, continu continuamos un poco... Eh, en la presentación de hoy yo voy a hablar sobre todo pues, de estos avances y desafíos que vemos desde, desde Child Rights Connect y mi compañera Leire después va a compartir, compa compartir ejemplos concretos de cómo eh, desde Child Rights Connect estamos intentando hacer este vínculo entre el, Naciones Unidas y distintos mecanismos dentro de Naciones Unidas y, distintos, eh, y los niños y niños a, niñas y niños a nivel local. Um, yo quiero sobre todo empezar, ¿qué entendemos? Eh... Cuando hablamos de niños y niñas, ¿a qué nos referimos? Pues nosotros nos referimos a todas aquellas personas que son menores de 18 años, que es como describe a, a, a los niños y a las niñas la Convención de, de Naciones Unidas. Y creo que esto va a complementar mucho lo que hemos estado escuchando hoy, porque hemos escuchado muchísimo sobre las barreras y los desafíos que enfrentan los jóvenes. Y desde nuestro lado intentamos centrarnos en exactamente eh, este grupo de, de, de niños y niñas, eh, los más pequeños, que realmente necesitan el apoyo de todos para que sus voces puedan ser escuchadas. Y, y realmente lo que creemos es que involucrar a los más pequeños en discusiones eh, y crear espacios para ellos desde bien pequeños realmente puede ayudar eh, que más adelante sean ciudadanos activos, sean ciudadanos comprometidos y, y, y puedan contribuir eh, desde, un, desde un inicio a, a una gobernanza más, más sostenible. Simplemente decir que la Convención de los Derechos de los Niños eh, establece un artículo que dice que los niños tienen que ser escuchados y que sus opiniones se tienen que tomar en cuenta en, en la toma de decisiones. Y esto es extremadamente importante porque es un derecho que ellos tienen y es un derecho que todas y todos tenemos que hacer realidad. Y es súper importante que tanto las autoridades estatales, regionales, locales... Eh, vean como parte de su obligación crear estos estos espacios para niñas y niños y muchas veces escuchamos a muchas autoridades que tienen miedo no sabemos cómo hacerlo cómo creamos espacio cómo les involucramos eh, hay muchos estereotipos como estábamos escuchando eh, serán capaces los niños de entender lo que estamos hablando eh, serán eh, no creemos que, que muchos dicen no no creemos que tengan una, una, una opinión válida hay mucho miedo realmente a preguntar a los niños y niñas su opinión y, y realmente muchos piensan no, si no van a entender lo que estamos discutiendo es muy, muy técnico y esto nosotros hemos visto desde Charlotte's Connect que no es verdad que siempre, siempre tienen algo que decir y que su opinión es extremadamente importante y es importante que todas las autoridades tengan en cuenta esta opinión y no hay, tener, no hay que tener miedo a, a, a preguntar a los niños y a las niñas hay que realmente buscar la forma de crear espacios para que ellos puedan contribuir a la toma de decisiones a lo mejor lo que me gustaría compartir aquí un poco es eh, nuestra experiencia preguntando a niños cuáles son los desafíos que ellos ven eh, cuando ellos quieren formar parte de la sociedad, eh, alzar su voz, contribuir a, a debates. Hace, en, en 2018 eh, apoyamos al Comité de, Naciones, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a organizar lo que se llama un día de debate general. El Comité de, de Naciones Unidas organiza cada dos años un debate sobre, sobre un tema importante que es importante discutir porque, porque no se está discutiendo, no está, no está, no está realmente siendo eh, eh, desarrollado y entendido por la sociedad. Y en 2018 decidieron hacer este debate, eh, este día de debate general, sobre los niños como defensores de derechos humanos, como los niños como activistas, como los niños que, que alzan su voz, que contribuyen a, a, a la sociedad. Hemos visto niños activistas, eh, también hemos escuchado Isabel, Isabel hablar de esto, hemos, niño, niños que, es, que están realmente eh, llevando la lucha en contra del cambio climático, niños que están haciendo manifestaciones y creando asociaciones en todo el mundo eh, para mejorar la educación. Y vemos desde niños muy, muy pequeños que salen a la calle y salen a manifestarse. Entonces, nosotros apoyamos al comité para escuchar de todos estos niños activistas que se manifiestan, que quieren eh, compartir su voz, cuáles son los principales desafíos que enfrentan y hicimos una encuesta con más de 3.000 niños alrededor del mundo, de todas las regiones del mundo, donde hay valores y, y, y hay barreras muy muy distintas, pero vimos como muchas similitudes entre, entre las respuestas de, de todos estos niños. Una de las primeras barreras que nos comentaron fue que que mucha gente, los adultos, no les toman en serio. Aunque ellos intentan dar su opinión, muchos adultos no les, toman, no les toman en serio, no les escuchan y muchos les consideran que tienen que ser actores pasivos y que tienen que muchas veces obedecer a las normas de la sociedad y, y, y, no, y no, ser, um, no ser activistas. Entonces, esto es uno de los desafíos que, que muchos niños alrededor, alrededor, alrededor del mundo enfrentan también nos dicen que no se sienten seguros, que les da miedo dar su opinión porque creen que se van a reír de ellos que, que, que, van, que se van a ser amenazados o castigados o, o, o muchas veces les van a decir que, que se callen, que, que su opinión no importa entonces también ahí desde pequeños sienten como esta falta de, de seguridad y, y que no hay realmente un empoderamiento por parte de la sociedad también nos comentan que no se sienten informados, que no, uh, que, que no hacemos la información accesible y disponible eh, tanto utilizando eh, lenguaje que sea un lenguaje amigable, entendible para niños y niñas como también utilizando los, los medios de comunicación que ellos, que ellos utilizan. Entonces ellos se sienten que hay esta falta de, de información y que realmente tenemos todos una responsabilidad para crear información que pueda ser entendida por ellos. Y finalmente, eh, y también lo hemos escuchado cuando hemos, hemos visto el vídeo de los jóvenes y también ahora en el debate, y es que no hay espacios para que los niños y niñas puedan dar su opinión y contribuir a la toma de decisiones. Hay pocos espacios y realmente hay esta responsabilidad por parte de todos de, de crear eh, estos espacios. Entonces... Desde nuestra ONG, desde Charred Connect, ¿cómo intentamos eh, crear estos espacios, apoyar a, a todos a distintos niveles para crear espacios de, de participación? Para empezar, eh, nosotros, nuestra, nuestra organización, tenemos um, un equipo asesor de niños y niñas. Tenemos un equipo de 12 niños y niñas de entre 10 y 17 años que forman parte de nuestro equipo asesor. Y a quienes les consultamos cada vez que queremos llevar a cabo actividades. Y que cada vez que queremos, por ejemplo, ir a Naciones Unidas y decir, bueno, eh, creo, creemos que estos estándares se tienen que mejorar, creemos que queremos llevar su voz a Naciones Unidas, entonces les podemos consultar. Incluso forman parte de, de nuestro comité ejecutivo exec, cuando, cuando se toman decisiones sobre hacia dónde va a ir la, la, la ONG. Niños y niños de, de, de, de distintos países, de distintas regiones, nos informan eh, de las actividades que vamos a llevar a cabo. Y esto es algo único y que siempre decimos que, que es, es una actividad que tanto una ONG, pero también un órgano estatal o un órgano local puede establecer un grupo de niños asesores para que les informen en, en sus actividades. Eh, ¿Qué. Tenemos que decir que bueno, vemos muchas distintas prácticas a la hora de, de participar y vemos prácticas a nivel internacional, regional, local. Como decía, hay espacios de participación en ayuntamientos, se crean pues, comités asesores de niños o lo que a veces se llaman consejos de niños o incluso parlamentos de niños, donde eh, niños de distintas regiones participan, participan a, a, a este tipo de de, de, de, de espacios, pero lo más importante es que cuando los niños comparten sus opiniones en este tipo de espacios, realmente sean tomadas en consideración, que se les pregunte sobre políticas concretas, sobre actividades concretas. Y a nivel local, es tan fácil como vamos a crear un nuevo parque, preguntémosles, preguntémosles a los niños que van a utilizar el parque qué es lo que ellos quieren ver en este parque. O vamos a crear una nueva escuela, cómo tiene que ser esta escuela, cómo los niños que van, a, a, a, a, que van o los los niños que podrían acabar yendo a esta escuela, cómo creen que tiene que, que construirse, qué espacios quieren ver en la escuela, eh, etcétera. Hemos visto incluso eh, recientemente un país que está desarrollando su nueva constitución preguntándoles a los niños sobre qué debe incluirse en la nueva constitución. O sea, realmente sí... Se si Se traduce, si hacemos los documentos documentos amigables y entendibles para los niños, les podemos incluso llegar a preguntar sobre qué tiene que el curso, qué derechos tienen que ir en una nueva constitución. O sea, realmente no hay barreras en, en lo que podemos consultar a, a niños y niñas. Um, uno de los ejemplos concretos a los que quiero ir es um, Llevamos muchos años, como decía, apoyando al Comité de Naciones Unidas sobre los derechos del, Ni del, del niño a crear y a consultar a niños y es uno de los comités más avanzados en este tipo de, de, de prácticas. Ha creado los nuevos principios para hacer una participación segura y una participación empoderadora para niños y niñas eh, de forma en igualdad con, con adultos. Ha creado también sistemas, eh, ha creado también una pues una política de, de de participación segura que tenemos que tener en cuenta para que los niños puedan participar de, de, de una forma segura y proteger sus datos y, y que, no, sea, eh, que, no, que no, se, no se sientan intimidados, por ejemplo, cuando participan en este tipo de espacios. O sea, yo recomiendo también que aquellos que quieren ir más allá en involucrar a niños pueden aprender muchísimo de lo que el Comité de los Derechos de los Niños está haciendo. Cuando, el comité revisa, uh, revisa regularmente a distintos estados sobre cómo están implementando la convención y en esas revisiones de los estados también se reúnen con niños de esos países para conocer directamente la opinión de, de los niños, por lo que siempre hay muy buenas prácticas que, que poder seguir. Y finalmente, a acabar explicando también un, un avance que hemos visto a, desde Naciones Unidas, una decisión que ha tomado hace poco el, el secretario general de, de, de, de Naciones Unidas a, a, a, como resultado de una campaña que hicimos desde Child Rights Connect con nuestros miembros. El año pasado empezamos a hacer una campaña eh, pidiendo a Naciones Unidas que trabaje el tema de derechos de los niños y que consulte a niños de forma más transversal en todos you know, los distintos comités, agencias, es, como, es, un, es, es, un, es tan complejo el sistema de Naciones Unidas y de tantos comités, queríamos ver cómo, eh, cómo, de, cómo se podría trabajar este tema de participación de forma más transversal. Y el, comité, y el secretario general tomó la decisión el año pasado, a finales de año, de desarrollar directrices sobre cómo eh, incluir de una forma coordinada y transversal dentro de Naciones Unidas los, eh, los derechos de los niños, pero también la participación de los niños. Entonces creemos que esto va a ser como un documento que puede ser ex extremadamente útil, no solo para Naciones Unidas, pero también para las personas que a nivel local buscas, buscan desarrollar eh, métodos de, de consulta y de integración de los más pequeños en, en consultas. Y aquí voy a dejar un poco la, la introducción de, de lo que hacemos para, para, para consultar a los más pequeños, incluirles en, este, en, en, en, la, en los debates de que siempre consideramos que, que son solo para adultos. Y, y voy a pasar la palabra a Leire. Eh, que os va a explicar ejemplos concretos donde hemos conseguido que Naciones Unidas eh, consulte a niños. Bueno, Áñez, muchas gracias. Y Leire también, pero brevemente, porque nos estamos quedando ya eh, sin tiempo. Tenemos que ir cerrando ya este evento, pero venga, Leire, adelante. Te queremos escuchar. Gracias a Rachel, a Rachel León. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores de este debate por habernos invitado a participar en él. Mi nombre es Leri Báñez y junto con mi compañera Agnes estoy trabajando en la organización Child Rights Connect, como, como bien ha mencionado ella. En mi exposición voy a hablar brevemente de algunos ejemplos que evidencian nuestra labor para integrar la voz de las niñas y los niños en los procesos de diferentes temáticas a nivel de Naciones Unidas. Si podemos pasar, por favor, a la de... Positiva 8, si es posible. La siguiente, vale. Perfecto. Bueno, el día de debate general de 2018, como, el, como comentaba mi compañera Agnes, en 2018 el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dedicó su día de debate general a la temática proteger y empoderar a los niños como defensores de los derechos humanos. Tras aceptar la propuesta de Child Rights Connect. Este no solo supuso un evento individual, sino que tuvo impacto en el largo plazo hasta hoy día. Un año antes del debate iniciamos un proceso de consultas para conocer cuáles eran los desafíos a los que los niños y niñas se enfrentan en procesos de participación. Y trabajamos estrechamente con el comité de los derechos del niño, con la propia oficina de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el relator especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y muchos otros expertos, incluidos las niñas y niños, en el desarrollo de nuevas metodologías de participación. Y desde Child Rights Connect seguimos trabajando para difundir las recomendaciones obtenidas tras este debate y concienciar a la población sobre la importancia de, de un cambio de conciencia para reforzar las iniciativas ya existentes y también empoderar a los niños y niñas como defensores, como sujetos ¿no? de derechos, defensores de derechos humanos, conectándolos con iniciativas más amplias, tanto a nivel nacional, regional e internacional. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Child Rights Connect también trabaja en procesos de participación infantil en órganos intergubernamentales, como es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Consejo es un espacio de negociación de resoluciones entre Estados. Un caso emblemático es el Día Anual de Derechos de la Infancia que organizan Naciones Unidas anualmente, todos los años, en marzo, y en donde Child Rights Connect ayuda a sus miembros, a nuestros miembros, parte de la red, a involucrarse en este proceso. Por nuestra parte, ayudamos a que este diálogo tenga lugar creando un grupo ad hoc de organizaciones que están interesadas en la temática en particular, que se, que se debata en, en ese año, para que puedan contribuir a la organización del panel de ese debate, incluyendo a niños y a niñas, y en la negociación de la resolución. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, las niñas y los niños tienen derecho a buscar, recibir e impartir información en un medio de comunicación de su elección. También lo trataba Agnes, mi compañera. Entonces, para empoderarles es importante que la información que les proveemos esté en un formato amigable algunos relatores especiales de naciones unidas ya han dado un paso en adaptar versiones de, de sus propios documentos que han publicado para digamos el, eh, los adultos y, y lo, han, lo han adaptado a una versión amigable dos buenos ejemplos están en la diapositiva por un lado el relator especial sobre los derechos humanos y medio ambiente adaptó su informe sobre medio ambiente y derechos de la infancia. Y, por otro lado, el, la representante especial sobre violencia contra los niños y niñas de Naciones Unidas adaptó su informe anual que envió este año al Consejo de Derechos Humanos. Lo adaptó a un formato amigable que los menores lo puedan comprender ¿no? y que y puedan utilizar esa información. Pasando a la siguiente diapositiva, bien, los días 5 y 6 de abril de este año, niños y niñas de todo el mundo participaron participaron las consultas infantiles celebradas por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que bien comentaba Miquel al inicio de, de este debate. Eh, esta consulta trataba bueno, pues una discusión sobre la próxima observación general de desarrollo sostenible de este comité. Este evento fue muy innovador por la muestra de comprensión por parte de este comité de la importancia de incluir las voces de los niños y niñas en un comité que no, no está acostumbrado, ¿no? como el Comité de los Derechos de, del Niño, de Naciones Unidas, a este tipo de procesos y de consultas. Más de 160 niños y jóvenes de 35 países diferentes participaron en las consultas. Y la participación de los niños fue muy diversa e incluyó a niños de diferentes orígenes, como niños y niñas migrantes, refugiados, eh, niños de la calle indígenas, niños con discapacidad entre otros. Las edades oscilaban entre los 7 y los 17 años y también había algunos jóvenes mayores de edad como participando como moderadores. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, um, el proceso de aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible es desde el inicio muy participativo y Char Rights Connect trabaja con organizaciones en el ámbito local para apoyarles en el envío de que ellos hacen de, de información en sus informes nacionales voluntarios y que se van a integrar una perspectiva de participación infantil. Bueno, ya concluyendo, si, si podemos pasar a las dos últimas eh, diapositivas como conclusión, bien… La experiencia de participación que Agnes y yo hemos explicado nos parece que es un camino a seguir para conseguir una mayor colaboración de los menores en procesos legislativos en los estados en aras de implementar políticas legislativas que ayuden, que ayuden a minimizar en lo posible el impacto que la infancia y la juventud tienen todos aquellos elementos que en la actualidad les agreden, tanto de tipo medioambiental como educativo, violencia intrafamiliar, etcétera. Y desde Child Rights Connect intentamos que los estándares de la Convención de los Derechos del Niño se reconozcan y también se implementen, promoviendo una participación infantil empoderada, sostenida y segura. Y entendemos que es una labor a largo plazo en función de los diversos niveles de atención a la infancia y a la adolescencia dependiendo del desarrollo de cada país. Esquerri Casco, muchísimas gracias por, por vuestra atención y por permitirnos participar en este foro tan interesante y, y tan necesario. Gracias. Es que Ricardo Baita, Yere, Leire, Agnes, qué trabajo tan valioso y tan importante hacéis en Child Rights... Eh... Action, desde Suiza y esperemos, bueno, pues que las Naciones Unidas tengan en cuenta vuestra petición para que se tenga en cuenta realmente la opinión y los deseos de la infancia. Y es que, bueno, para concluir, pues hay que ver tanto a la infancia como a la, a la juventud, bueno, a las otras generaciones, no, como parte de la solución y no como un problema. ETA ONEKIN BA eh, Espero que tú pa interesgarria izana eta isteko e, etorkizuna eraikiz bigarren foro hau Mikel Olano Gipuzkoako diputatu nagusiari emango diogu Itza. Tanik agur esango dizuet eta eskerrik asko Mikel Bueno, gatzalde aurrera da eta labur labur eh, emango ditut bizkata itxiera gaurko saio hone eh lenik eta baina eskarak emanez ez, eh? pertanto parte hartu zu zuen guztioi eh bai benaberri differenten arteko testigantza emandu zuenahi eta ere ba adibidez Legazpiko kasua eh azuldu zuenahi nitzako utet danak ere izantzarate oso argi argiak oso Oso intentas cambiar que te aspekto bat orain arte seguro no es que uno lo que debate han asco hay partes de una baña que quiere que estarte haré en cohesión en saco funciones con ganas ni que pero no ha dicho en tener arte el carlano ri diálogos y funciones con usteko oso gusto dut eta oskorri taldeak, ba, de kantu va a e, buscar John Sarasuaren letra arekin, Eta bere parte hori, ez, de oríes y que hori, eta, que se vea que se vea que se que está orí, esta Umeak que se vea que se vea que se vea que se vea que la dio. Umeak arretas vea gastei itza vea Luzaro Andena baizik. Ahora que me nuevo,